Hola, hola, hoy es tiempo para sanar. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios nos sana y hablar de una herramienta de oración que nos puede servir para eso. Al final, también vamos a practicar un método de oración. Para llegar a este punto, yo creo que es recomendable pasar por los días anteriores del retiro, el primer día vimos eh, cómo ir entrando en una dinámica para posibilitar lo que después viene. El segundo día hablamos de un tiempo para reflexionar de cómo ir pensando acerca del tipo de cosas que necesitamos traer a la oración, en términos de nuestras heridas, nuestra vulnerabilidad. El tercer día hablamos de cómo crear un tiempo para observar profundamente y ahí dimos unas herramientas muy concretas que yo creo que pueden ser muy útiles para cómo identificar esos espacios sensibles eh, que a veces nos causan eh, problemas. Y bueno, hoy vamos llegando, después hablamos el día de ayer acerca de Tiempo de Llorar que hablamos ahí acerca de la necesidad de, de, de experimentar la pérdida con Dios, que es diferente a revivirla. Es una invitación a hacerlo con Dios, que nos acompañe en esto. Y hoy vamos a hablar de eh, cómo continuar ese proceso de sanación que comienza eh, con eh, solamente el experimentar esta pérdida con Dios, ya va siendo algo bello. Así que, eh, vamos para allá. Me gustaría resaltar solamente tres características de cómo Dios puede ir tocando una herida y cómo va esto Siendo sanador. Ya comenzábamos ayer hablando acerca de que una vez que reconocemos qué es lo que hay que revisar, eh, Cristo nos acompaña, Dios nos acompaña en, en nuestro dolor y que hay un tiempo para reconocer la pérdida y aceptarla e y, y inclusive sentirla profundamente pero no solos, sino junto con Dios. Y eso ya va cambiando el recuerdo. No es regresar a lo mismo, no es darle vueltas a lo mismo, sino ahora hacerlo con Dios, que me abraza ahí. Y esto ya va sanando eh, y me va permitiendo aceptar lo que he vivido. Eh, y por ahí va el primer punto de los tres puntos que hoy me gustaría hacer. ¿Cómo nos sana Dios? Pues primero, nos sana como hablándonos la verdad acerca de nuestra situación o con respecto a nuestra situación. ¿A qué me refiero? Yo creo que a veces tenemos como que una ansiedad con respecto a... A hablar la verdad. Cuando estaba yo en, en algún seminario de, de dirección espiritual en el contexto de hospitales, recuerdo que llega una muchacha y traía el caso de haber llegado a un lugar donde había una persona que tenía una pierna amputada y que le preguntó cómo está ¿Qué tal su familia? ¿Lo están visitando? ¿Está contento? Y que, pues hubo como que una que otra respuesta, pero casi no hablaron nada. Y ella decía, pues, como que no logré hacer mi papel, ¿qué pasó? Y la directora del programa le preguntó, dice que tenía la pierna amputada? Dice, sí. ¿Y le preguntaste de su pierna amputada? Dice no, ¿cómo le voy a hablar de eso? <risa> Digo, pues por eso no hablaron de nada, porque no había nada de qué hablar fuera de eso. <risa> y yo creo que a veces le tenemos miedo a hablar acerca de la realidad que vivimos, la vemos como algo terrible, la vemos como eh, algo que, que tal vez la persona se sentirá rechazada si la hablamos. A lo mejor por eso también no aceptamos nuestra propia vulnerabilidad por sentirnos rechazados. Yo creo que vivimos en un mundo donde generalmente estamos siendo evaluados desde niños, en la escuela. Eh, y queremos agradar tal vez a nuestros padres que ya no están ahí. ¿Y qué pasa? Pues que como que tratamos de estar siempre bien. Y yo creo que una de las primeras cosas que hace Jesús es hablarnos la verdad acerca de nuestra situación. Y en ciertos contextos es sacar el tema de lo que es importante y permitir que Jesús nos hable de eso. ¿Cómo te sientes de haber perdido a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu tía, a tu tío? ¿Cómo estás? ¿No? Yo creo que esa pregunta eh, habla directamente a lo que estamos viviendo eso debió ser difícil ¿no? eh, otra forma en la que Jesús habla la verdad o Dios le habla la verdad acerca de nuestra situación en situaciones de, de maltrato, de abuso yo creo que Dios también nos permite nombrar lo innombrable lo que no debió ser lo que estuvo mal lo que ningún niño debe haber vivido lo que ninguna persona debe experimentar eh, y yo creo que eh, el hecho de que Jesús pueda hablar es, Jesús es el camino, la verdad y la vida y lo que la verdad significa a veces es este espacio no es un espacio seguro para mí este es un espacio que tengo que dejar porque Dios me llama a cuidarme eh, a veces es eh, hay que denunciar algo. ¿no? Y, y yo creo que Dios es un Dios de verdad, no de negación. Especialmente en estos contextos, eh, es importante descubrir a qué es lo que verdaderamente este Dios de justicia y de verdad nos llama. ¿Mm? La segunda forma en la que Dios nos sana es a través de... ...el amor incondicional... ...en nuestras pérdidas, en nuestro dolor... ...yo creo que sentimos que... ...que hay tantas veces en las que hemos recibido... Eh, ...un retiro de afecto... ...por no hacer lo correcto... ...y no es necesariamente con la intención pensar tantas situaciones de un niño por ejemplo cruzando la calle corriendo lo más común es ver a un papá que le que va por él que le jala y que, y que con desesperación le dice ¿qué te pasa no puedes hacer eso <ríe> y a veces es lo que la única forma que sabemos cómo eh, y la expresión de ese padre, pues no es tratar de decirle al hijo, eh, no te quiero porque hiciste eso. Lo que está tratando de es decir es: te quiero tanto que no puedo dejar que te, que te que, que corras y te maten. Pero nuestra experiencia de estas situaciones a veces es tal que sentimos que, pues si actúo mal, me retiran el afecto. Y Dios no hace eso. Isaías dice: ¿Puede acaso una madre olvidar a su hijo de pecho, olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella lo hiciera, yo nunca te olvidaré. Eres mi hijo muy amado, tengo tu nombre tatuado en la palma de mi madre. ¿no? Qué bello. Las montañas se correrán, las colinas se moverán, pero mi amor de ti no pasará. Qué importante escuchar eso cuando hemos vivido cosas difíciles, porque pensamos que, que aceptarlas eh, como si nos hicieran menos. Y la realidad es que no. Dios ahí precisamente, en esa herida, en ese dolor, es cuando nos abraza con mayor ternura. <risa> y en realidad no es que nos ame más ni nos ame menos, pero hay una ternura particular. Que, que mostramos cuando vemos a un hijo vulnerable ¿No? al final no podemos hacer nada para que Dios nos ame más porque Dios es amor y nos ama todo lo que puede tampoco podemos hacer nada para que Dios nos ame menos porque somos sus hijos Y el pecado no es que Dios nos ame menos, es que nosotros nos alejamos de Dios. Tercero, ¿cómo más nos sana Dios? Dios nos ayuda a recobrar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Dios proclama que eso que vivimos no es lo que somos, sino que lo que somos es mucho mayor, somos sus hijos amados y esto es sanador, esto le quita lo terrible a lo que vivimos y nos permite, como decía eh, en este libro, Pobreza de Espíritu de, de Metz, nuestra vida consiste en convertirnos en lo que ya somos, hijos de Dios, permitirnos vivir desde ahí. Y a veces no nos permitimos reconocernos como hijos de Dios, nos reconocemos con otras identidades basadas en lo que no he recibido, en lo que he perdido, eh, en mis heridas, y la herida no es el centro y a veces el centro no soy yo <risa> el centro es un Dios amoroso que se nos da y, y ahí nos encontramos dentro de nosotros así que eh, pues hoy vamos a ver una forma de orar que nos puede ayudar a recibir ese amor eh, incondicional, esa identidad de hijos, dentro precisamente de estos lugares de herida eh, consiste en identificar algún recuerdo, alguna vivencia concreta que necesitemos sanar para identificarla. Pues valdría la pena ver las últimas dos charlas, eh, porque nos van guiando hasta este momento la, la charla del día 2, el observar profundamente lo que era, eh, es precisamente que nos, nos da como un diagrama para cómo identificar especialmente los recuerdos que nos han traído problemas. Eh, y el día de ayer veníamos viendo eh, cómo ir ya experimentando esa pérdida con Dios. Pues ahora vamos a, a dejar que Dios nos abrace ahí. Esta manera de orar nos ayuda a hacerlo. Vamos a seguir eh, el formato de oración de San Ignacio de Loyola para una contemplación y eso lo vamos a poner en la descripción del video y ahora yo creo que lo importante es que vayamos a practicarlo vamos uh -huh. Comenzamos tomando conciencia de que Dios me mira con amor. Tomo unos momentos para imaginar la mirada de Dios sobre mí. Y comenzamos en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén tomamos unos momentos para preparar nuestro cuerpo vamos a tensar y relajar los hombros el rostro vamos dejando todo el cuerpo relajado después de tensar ponemos tensión en todos los músculos hasta la punta de los pies Soltamos. Hacemos la oración preparatoria, Señor, que todas mis intenciones y operaciones, todo lo que hagamos en este momento, sean para tu mayor gloria y alabanza. Ayúdanos a alinearnos a ti. Y ahora vamos a traer a la mente la historia. Y sabemos que necesitamos sanar, que hemos identificado, tomamos una, si hay varias, recordamos qué pasó, tal vez fue el darme cuenta de algo, alguna noticia, tal vez fue alguna situación de violencia. Temos cuidado de escoger algo con lo que pueda yo trabajar, que no sea demasiado, pero que tampoco sea algo trivial. Si siento que me voy a perder en este recuerdo, lo cambio. Si no estoy listo para entrar, lista para entrar. Que pasó pero ahora nos permitimos ver a Jesús por ahí que Jesús estaba ahí y ahora vamos a observar el lugar donde suceden las cosas donde pasó esto Si era un lugar cerrado, buscamos cómo eran las paredes. Si estaba sentado, sentada, cómo sentía ese lugar. A qué olía. Si era un lugar húmedo, seco. ¿A ¿Qué vi? Y veo ahí a Dios, también a Jesús, conmigo. que escuché, que sentí. Veo a Cristo mirando, no desafectado, sino con gran compasión. petición de esta oración, señor. Ayúdame a sanar esta herida. Abraza este lugar. Muéstrame cómo estabas aquí. Sufriendo conmigo, llorando conmigo, hablando la verdad. Amándome incondicionalmente aquí diciéndome que soy tu hijo amado que esto no me define y comienzo desde el principio regreso al principio de este recuerdo y antes de comenzar identifico ¿Cómo estaría Jesús aquí, conmigo? ¿Cómo mira Jesús esto que está a punto de suceder? Y sin dejar que este recuerdo vaya muy rápido, me permito parar en algún momento importante, Como si pudiera poner pause a un video. Me detengo aquí. Dejo que todo pare. Estos recuerdos van muy rápido. Y Dios me ayuda a parar aquí. ¿Cómo experimento la ternura de Dios? Amando a su hijo. A su hija. Tal vez tiene dolor, miedo, tristeza, angustia, ansiedad en este momento. Me dejó abrazar por Dios. dejo que me hable. Tal vez me dice... Te entiendo y te amo. Se vale sentirte así. Tal vez me dice esto nunca debió haber sucedido. Esto yo no lo quise. Ante el pecado eso es lo que dice Cristo siempre. Ante el pecado de otro. Esto es lo que Dios siempre dice. ¿Cómo me ve Dios? como su hija, su hijo amado en este momento, en el que tal vez yo me juzgo, en el que tal vez yo me siento un poco solo, sola, en el que tal vez me siento fracasado, fracasada. Como Dios me dice... Eres mi hijo, mi hija amada, en que me complazco. cuando sienta apropiado, paso al siguiente momento importante, pauso donde necesite y así nuevamente, me dejo interpelar por Cristo, me dejó abrazar por Cristo. Y veo que Cristo, el resucitado, Tiene también las marcas de su sufrimiento en la cruz. La marca de los clavos las trae el resucitado. Vemos a Cristo Jesús. Bebé en un pesebre. Tal vez podríamos hablar con María, que seguramente ese pesebre era lo último que deseaba para su chiquito. Tal vez podemos hablar con, Jesús, con José, que tal vez ese era algo distante a lo que él se imaginaba en su paternidad, pero que es aquí donde Jesús los encontró. Que nos dice José, que nos dice María, que nos dice Jesús. La Charla puede continuar ahora por ser un ejercicio de práctica la vamos a cortar pero sería bueno que regresáramos a ella vamos terminando despidiéndonos de Jesús que sea un hasta luego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 Este es una herramienta para la oración la hicimos solamente más o menos como en 15 minutos este puede durar una hora dependiendo de lo que necesitemos que Dios los bendiga que el Señor nos siga encontrando y sanando lo que sigue en el retiro es lo que sigue después de la herida y de la sanación y es que Dios nos sueña, Dios tiene sueños para nosotros, a los que nos invita, como invitó a María y a José, a colaborar con Él. No a pesar de nuestra herida, no sin nuestra herida, sino precisamente con ella, es ahí donde Él nos encuentra y nos llama. Dios los bendiga.